Hola, buenas tardes. Casi es de noche. La luna, mira, la luna. Eh, hoy hace mucho frío aquí, en el campo. Entonces, hoy quería hablar del acento de South Shields. ¿Sabéis que, que con frecuencia decimos eh, que los españoles son un poco brutos a la hora de hablar? No dicen gracias... Eh, o por favor, mucho ¿Vale? Pues fuimos a South Shields Y se me había olvidado Mucho del acento De verdad Yo no puedo copiar Muy bien el acento de South Shields Ahora puedo hacer el acento De Newcastle, claro eh, Es más como Un, un acento Jody genérico ¿no? no de Carazona Pero notaba que en South Shields hacen una cosa extraña, que es, por ejemplo, entramos en una tienda y yo quería, eh, quería encontrar una mochila, buscaba un, una mochila. Entonces le, le pregunté a, a, la, eh, a la chica allí, un, una, una asistente, ¿tenéis mochilas? Y ella dijo, no, na, no, no, na. no. Y y <ríe> Se me había ha olvidado el, la manera en la que tenía o tiene la gente de South Shields de negar algo. Pero no es como, ¿sabes? Porque suena un poco fuerte, no, na, no, na. Pero el na, la verdad es como, eh, es, es mucho más bonito en, en el sentido que no. No es un poco bruto. Pero nada es más como, oh, lo siento, no, no tenemos. Entonces me, me hacía mucha gracia porque para un extranjero o para alguien fuera de South Shields sonaría un poco fuerte. No, no na, no, na. Y estaba mi hermano eh, en la casa de mi, mi madre y mi hermano no ha salido de South Shields. Ha, ha vivido allí toda la vida y él tiene un buen acento y estábamos hablando y él decía ay, ay como, no sé, y, y hace mucho que yo dejé de, de usar palabras como na y, y ay, y no, cosas así pero en South Shields sí siguen de verdad el, el acento de South Shields me gusta mucho porque es mucho más eh, musical que el acento de Newcastle, que es más fuerte, y el acento de, Cla de Gateshead, que es súper fuerte. Um, el acento de South Shields es más como una melodía y, y ellos dicen cosas como y cantan cuando hablan. Y me gusta, me gusta. Pero como se me olvida lo bonito que es y, y lo fuerte que es, porque es un acento fuerte. Eh, pero son muy de. Estás hablando y está, te están diciendo. Y ojo, ojo, y ay, ojo. Que me encanta, me encanta. Pero eh, hace mucho escuchamos, eh, bueno, vimos una peli, la peli eh, Let the Right One In. Y es una peli de, de un país eh, nórdico, eh, no sé si es noruego o algo así. Y escuchaba, no entendía la, el idioma, ¿vale? pero los sonidos y las vocales eran iguales que, que el Jodi. De hecho, eh, eh, mu muchos sonidos, muchos sonidos y... Obviamente, dicen que el acento jodi viene de los vikingos. Los vikingos venían y, claro, conquistaron y, y violaron, como dicen, ¿no? Eh, Rippin' Pillage, pero dejaron su, su acento allí también. Y dicen que no es un, es un acento, es más bien un dialecto, el jodi. Y hay muchas palabras que son solamente de, de jodi. Eh, entonces, eh, tienes que ir a South Shields Es muy bonito La playa es súper bonita ahora han, han invertido mucho dinero en la playa en la costa Es muy bonito el lugar Y si quieres un buen curry Si quieres eh, comer fish and chips de alta gama Y si quieres escuchar eh, un acento muy bonito de ¡Y ojo! ¡Ay! ¡No! Nah, no, nada. No. Tienes que ir a Southfield. Vale, chicos, hasta luego, porque va a ser de noche pronto.